Hola a todos, sobre todo a todas Hoy voy a hablar de un tema muy interesante Voy a hablar sobre las mujeres latinas O sea, las mujeres que viven en América Sobre todo del sur o del centro Pero también las que viven en Estados Unidos Bueno, lo que sea, una latina en Francia, en España Una latina bueno, en mi vida, yo que soy francés, he tenido la suerte de tener novias de Colombia, de México y de Perú Bueno, tampoco soy perro como dicen en América, o sea, tampoco he tenido mil novias Pero he tenido más de cinco o seis por ahí, ya es chévere Bueno, también voy a hablar sobre... Lo que a nosotros, europeos o gringos, bueno, cuando hablo de europeos y gringos es que tenemos casi la misma mentalidad Pero voy a hablar porque nosotros, estando en un país donde hay muchas mujeres que son tan bonitas Porque nos encanta ir a un país tan lejos como las mujeres latinas en América Sí, entonces, ¿por qué? Voy a explicar 10 razones por las cuales nosotros, europeos o gringos, nos enamoramos de ustedes, mujeres latinas Primera razón las latinas son, uff, hermosísimas. Pues lo que nos gusta es esa mezcla que hay por allá en América. Las blancas, las indígenas y las negras se mezclaron. Y hace todo esto una linda combinación. O sea, uf, son hermosísimas. Uno las ve, hay de todo. Hay unas que son más indias, otras más blanquitas, otras más negritas. Pues hay de todos los gustos para todos. Entonces, eso es la primera razón. Segunda razón, la más importante para mí es que la mujer latina es mucho, mucho más tierna que la europea. O sea, la europea es un poco, ay, amor, que hoy no tengo ganas de hacer nada, mi amor. Mientras que la latina es toda tiernita, ay, mi amor, ven, te doy un abrazo, no importa que nos salgamos, te doy un besito. O sea, son muy, muy tiernas, muy amables y... Si, si uno está enfermo, por ejemplo, son muy tiernas, se preocupan mucho. Ay, amor, ¿estás bien? Vamos al médico, mi amor, si quieres voy a la droguería, etc. O sea, son muy, muy tiernas. Tercera razón, que está muy importante, es la parte sexual. Bueno, a todos nos gusta el sexo, o eso espero. Entonces, una latina es muy caliente, o sea, no digo que es... Aquí no, digo que cuando la mujer latina tiene un novio, uf, pues el novio no se aburre si le gusta ser consentido en la cama. O sea, la europea también, tampoco digo que son frígidas, pero la europea es menos consentidora. O sea, si un, o sea, un, si uno, perdón, un francés, un gringo o incluso un latino tiene una novia latina, ellos, a ellas les encanta consentir mucho y, y tener... Que hacer cositas en la cama y no ser una vaca muerta. Bueno, cuarta razón, la gastronomía, o sea, la, la latina en general es muy buena en la cocina, obvio que no todas, yo he conocido novias latinas que ni sabían hacer un arroz, pues no las, estoy, no las estoy criticando, sin embargo la mayoría de las latinas son muy buenas en la cocina y te preparan platos de su propia ciudad, de su país y muy rico. Ah, perdón, quinta razón, la mujer latina es mucho más, mucho más chévere, sonriente, amable que la europea O sea, por ejemplo, uno le dice, mi amor, hoy vamos a jugar paintball, vamos, vamos, ya listo mi papacito, vamos de una vez O sea, mi amor, hoy vamos a cine, quiero ver esa película, listo, vamos, mientras que la europea es como, ay, no sé, será que no me aburro Ay, no me gusta este plan Mejor hagamos lo que yo te digo O sea, no digo que el hombre mandas Lo que digo que la mujer latina es todo terreno Entonces si uno propone algo Ellas están muy, muy listas para hacerlo Sexta razón Hablemos de la casa Una latina, bueno, las mujeres en general Son mucho mejor Mucho mejores que, la, que los europeos para, Que los hombres, perdón Para organizar una casa Entonces si uno va lejos con la novia pues si uno vive con la novia latina, ella le va a hacer todo lo estético de la casa. Va a organizar todo, ordenar todo. Otra vez no hablo de machismo, o sea que todos los dos tenemos que hacer muchas cosas en la casa. Un hombre y una mujer. Pero la mujer es mucho mejor, la latina sobre todo, para lo estético y la organización de la casa. Entonces ellas van a hacer una casa muy bonita para que todo el mundo cuando entre. Uff, es bonito acá, es agradable. Séptima razón. Ahora hablemos de la, las mujeres europeas que son muy influenciadas por sus amigas, o sea, por ejemplo, si uno tiene una novia europea y si las amigas de la novia europea o gringa le dicen ¡Ay, tu novia es canson, es aburrido, etcétera! Ellas se lo van a creer, o sea, ellas escuchan mucho los consejos de las amigas, mientras que las latinas... Son muy protectoras con el novio Entonces si la amiga critica al novio Ella, oye, ¿qué le pasa? Es mi novio, lo amo así, punto Eso me gusta Entonces no, no necesitan los consejos de sus amigas Cuando tienen pareja Octava razón Bueno, no sé cómo hacen ocho con sus dedos En Europa para hacer tres es así Entonces octava Cinco más tres, octava uh, La latina es muy buena bailarina Entonces noso nosotros europeos somos un poco malos en el baile, entonces si queremos aprender a bailar pues mejor tener una mujer latina que nos enseñe la salsa, el merengue, el reggaetón o no sé, otros tipos de baile y ellas muy felices para enseñarnos, entonces con ellas podemos aprender a movernos mucho mejor bueno, novena razón, estamos terminando, las latinas son muy trabajadoras o sea, obvio que hay de todo en el mundo. O sea, no todas son así, otra vez. Pero la mayoría, cuando tienen novio y el novio trabaja, y le dice, ay, mi amor, sería chévere que ahorráramos los dos. Pues de una vez trabajan, ahorran, o sea, no gastan la plata para bobadas. Bueno, depende. Pero la mayoría son muy berracas, muy buenas para el trabajo. Son muy buenas trabajadoras. Y la última razón, la décima, es que la mujer latina es muy detallista. Entonces si uno tiene novia latina, imposible que nunca le mande una carta de amor Y uno leyéndola todo feliz, diciendo miles de cosas bonitas Claro que nosotros los hombres también nos gustan los detalles Y también son, les gustan los detalles a ellas, es obvio Por ejemplo si uno le da unas flores a una latina, ay mi amor, gracias, te amo Pero uno hace lo mismo con una europea, ay que le pasa, que qué es esa No, yo no quiero saber <risa> Es decir, sí, la mujer latina es muy detallista y obvio que le gusta también los detalles. Ya, entonces esas son las 10 razones por las cuales nos enamoramos de ustedes las latinas. Entonces me quiero casar con una latina. No sé cuándo, pero espero que algún día sea posible. Así que si les ha gustado el video, un like y un, una suscripción al canal, por favor. Muchas gracias.